hola qué tal gente en el día de hoy vamos a ver un video tutorial cómo yo puedo descargar y instalar una cuenta de instagram en mi celular ok entonces nos vamos a ir al buscador de play store y vamos a entrar y aquí yo voy a digitar instagram y le voy a dar a buscar entonces yo le voy a dar a donde dice instalar Le voy a dar a aceptar, ahí me dice que está en 2%, ok, ahora va a estar instalando, ya se descargó, ahí me dice que se está instalando, ok, si se fijan ahora, miren cómo me dice que ya se ha instalado, entonces yo le voy a dar a abrir, me dice que si quiero puedo iniciar sesión con Facebook o registrarme con un correo. Ustedes lo pueden hacer de las dos formas que ustedes quieran. Yo en este caso voy a ser registrado con un correo. Entonces yo le voy a dar a registrarme con correo o número de teléfono. Le doy ahí. Entonces le voy a dar a donde dice correo electrónico. Y ahí voy a digitar entonces el, y ahí voy a digitar entonces el correo. Le voy a dar a siguiente. Ahora me dice que ponga el nombre completo. Yo voy a poner un nombre cualquiera. Vamos a seleccionar nuestra contraseña. Recuerden siempre poner algo que ustedes se sientan familiarizados y que puedan recordar. Le voy a dar a continuar. Si quiero sincronizar los contactos, lo puedo hacer y le puedo dar a continuar sin sincronizar. En este caso, yo le voy a dar a continuar sin sincronizar, porque es una cuenta de prueba, pero ustedes le dan a continuar y sincronizar contacto, contactos. Te damos la bienvenida a Instagram, negocios online 445 buscas personas para seguir y empieza a compartir fotos puedes cambiar tu nombre de usuario cuando quieras. le doy a siguiente conectar con facebook no le voy a dar a omitir si ustedes quieren obviamente es necesario ustedes la pueden conectar directamente con su cuenta de facebook no hay ningún problema le voy a dar en este caso a omitir seguir amigos omitir por ahora si usted quiere seguir a las personas que son amigos suyos en Facebook Usted le da a seguir sus amigos de Facebook Si no, le da a omitir Luego todo eso también se puede cambiar Agregar una foto Por ahora le vamos a omitir Te damos la bienvenida a Instagram Mírenlo ahí Entonces ya todo ha sido creado Bien, entonces ya mi Instagram ha sido creado Ok, luego que ustedes tengan su cuenta de Instagram Que ya está creada Ustedes van a ir a su correo Y van a validar para un correo de verificación es importante que lo hagan entonces le vamos a dar Gmail en mi caso entonces miren ahí donde dice welcome confirm your email bienvenido confirma tu correo entonces yo le voy a dar ahí a ese correo y le voy a dar de nuevo donde dice aquí el botón azul confirma tu dirección de correo le voy a dar que confirme con instagram Le doy a aceptar y me lleva automáticamente de una vez a Instagram y me dice, gracias, confirmamos. Me va a poner el correo como la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Instagram. Ya usted está confirmado, ahora usted puede empezar a subir fotos y etcétera Para ustedes configurar la cuenta de Instagram, cambiarle la foto, subir sus primeras imágenes, vayan al otro video que le dejo en la descripción. ¿okay? Espero que le haya servido de ayuda este tutorial. No olviden suscribirse y darle a like.